Blockchain, la magia tecnológica detrás del Bitcoin En el anterior capítulo te decía de Explicar qué es el Bitcoin, cómo surgió, sus elementos definitorios y cómo está evolucionando Es por lo que consiguió hacer nuestro protagonista Fue irrumpir para disrumpir. Provocar una revolución que fuera más allá de su exclusivo ámbito de actuación. Revolución que está ahora mismo en marcha y se sustenta sobre unos pilares muy poderosos. El Bitcoin ha funcionado como ha funcionado, no solo por sus buenas intenciones, que se hubieran quedado en eso, en una declaración de intenciones, sino por algo con mucha más proyección. La tecnología que lo sustenta. La dimensión esencial en el éxito del Bitcoin lo constituye y ofrece unas posibilidades que van más allá de una transacción financiera y la que nos va a permitir ser testigos de muchas otras cosas que todavía están por llegar. Es donde reside el verdadero potencial disruptivo y revolucionario y no ese juego especulativo que tanto despierta. Es bien cierto que, en cualquier caso, todavía hoy blockchain se identifica de una manera estrechamente vinculada a Bitcoin, y por extensión, también se asocia de forma injusta a ese fantasma de burbuja y especulación que sobrevuela en torno a la criptomoneda. Pero el potencial de la blockchain es más que el Bitcoin. Sabido es también que ya existían sistemas y protocolos peer-to-peer -peer descentralizados que tuvieron su impacto en el campo del almacenamiento distribuido y en la compartición de información, especialmente de carácter audiovisual, desde Napster hasta BitTorrent, pasando por IDONKEY o NUTELLA. Eso sí, todos los sistemas necesitaban de alguna manera un servidor centralizado para poder dar la funcionalidad que servían a los usuarios. La verdadera gracia del modelo tecnológico que proponía Bitcoin radicaba en cómo juntar todos los elementos necesarios y conseguir que la agregación funcionara. En cierto modo es similar a Apple con el iPhone, ya que no es que ofreciera ninguna tecnología que no existiera de antes, pero fueron capaces de ensamblar elementos distintos y conseguir así algo realmente innovador, para al final darle una funcionalidad revolucionaria. El caso de la tecnología blockchain que implantó Bitcoin es similar, a diferencia de los intentos previos de otras monedas. Bitcoin fue la primera en conseguir combinar y aplicar tecnologías existentes para crear una criptodivisa digital con la que hacer posible la descentralización total de las transacciones electrónicas, entre particulares de forma segura, evitando además el quebradero de cabeza para las entidades bancarias que es. Lo consiguió, como ya sabemos, mediante lo que es una blockchain o una base de datos distribuida formada por cadenas de bloques con el fin de evitar su modificación una vez que un dato ha sido publicado en el libro. Es decir, que la blockchain puede ser programada no solo para almacenar transacciones, sino cualquier cosa que represente valor. Esa vendría a ser la definición más o menos técnica de blockchain. Hay que decir que Bitcoin nació con la vocación de ser una blockchain pública, es decir, sin restricciones para leer los datos de la cadena de bloques o para enviar transacciones, y sin ninguna restricción sobre sus participantes. Su objeto inicial fueron las transacciones financieras manteniendo la privacidad. Pero lo cierto es que una blockchain también puede ser privada, y los datos objeto de transmisión no tienen por qué ser solo transacciones financieras en ambos casos. No hay que extenderse en explicaciones técnicas. Ahora vamos a identificar dónde reside lo verdaderamente revolucionario de esta tecnología, así como darnos cuenta de que sus posibilidades son enormes. Estamos llegando a la idea clave, al concepto que puede titular esta transformación y servir a una nueva era. La del Internet del Valor. Porque está ocurriendo. Blockchain está permitiendo trasladarnos de la Internet de la información a la Internet del Valor. Hasta la irrupción de la tecnología blockchain, en Internet se manejaban protocolos que permitían intercambiar información de muy distinta índole. Ficheros, emails, páginas web, imágenes, vídeos, audios, voz, del contenido, de las comunicaciones. La Internet que usamos todos nosotros cada día y en la que han triunfado empresas que básicamente se dedican a eso. A transmitir información, contenido y comunicaciones, como pueden ser Google o Facebook. Eso es lo que consiguieron, por ejemplo, WhatsApp o Skype, que se apoyan en determinados protocolos de Internet para la mensajería o la voz, o lo que hacen Google y Facebook con los contenidos y datos de los usuarios. Es decir, se produjo un proceso de desintermediación que afectaba a cómo acceder a la información, al contenido o a las comunicaciones, y que dio paso a nuevos protagonistas que antes no existían. Para el usuario final, esto ha tenido dos consecuencias mucho más importantes. Por un lado, la competencia en el monopolio, se ha acelerado la innovación y por otro lado ha mejorado la calidad de los servicios de forma exponencial. Y finalmente, la introducción de estos actores ha permitido abaratar de forma significativa el coste para el usuario último de estos servicios, hasta el punto de hacerlos prácticamente gratis. Asimismo, blockchain permite dar el paso hacia la internet del valor, ya que garantiza de forma segura y descentralizada la transmisión de dinero y de forma más amplia de valor y sin confianza. Pero ahora hemos venido a contar con una especie de tercero de confianza virtual. Nada menos que transmitir valor de forma descentralizada, segura y de forma confiable, sin terceros de confianza. Es algo revolucionario y con potencial para transformar todo el sistema financiero tal y como lo conocemos. Por extensión, otros muchos sectores de actividad como transporte, industrias y la economía global. Hasta ahora, para intercambiar dinero de forma segura, necesitábamos un intermediario como un banco o un sistema centralizado. Ahora un individuo puede mandar Bitcoin a otro de forma segura y fiable, sin necesidad de nadie de confianza, excepto de la red descentralizada de Bitcoin, para validar y aceptar la transacción. Esto se puede generalizar y transferir de otras formas de valor más allá de las monedas, como acciones de empresas, propiedades inmobiliarias, etc. O incluso se puede ir todavía más lejos y tener aplicaciones distribuidas y descentralizadas. Imagina un Uber o un Airbnb donde el acceso a los servicios se haga de forma descentralizada, segura y sin confianza en una red blockchain pública sin una compañía que intermedie con una transacción. Ahí está la verdadera revolución de blockchain, y es por eso que el futuro es descentralizado. Por todo esto, blockchain representa la nueva generación de Internet y que el mundo va a cambiar de manera radical en los próximos años, gracias a esta tecnología disruptiva, tal y como el email cambió el correo tradicional. Sus posibilidades, además, van más allá del sector financiero. Desde que Bitcoin pusiera en funcionamiento este planteamiento tecnológico que crea un nuevo protocolo en Internet, ha dado comienzo a una carrera en muchos ámbitos por la aplicación de esta innovación de la manera más eficiente posible y con distintos usos. Como se acaba de decir, esta tecnología admite otras posibilidades, entre las cuales está el ser aplicada en la emisión de nuevas criptomonedas diferentes al propio Bitcoin, empleando otros algoritmos y dotándola de otras propiedades, con los mismos principios de uso de una red peer-to-peer -peer descentralizada, inmutable y segura. Es así como surgen las llamadas altcoins o monedas alternativas. Pasaron dos años desde que nació el Bitcoin en el año 2011. Comienza ya a registrarse movimiento en ese sentido. Algunas de las primeras divisas digitales fueron Namecoin o Litecoin. Pero en la actualidad hay miles de criptomonedas en circulación, y constantemente aparecen otras. Los casos de éxito relevante son bastante menos. Lógicamente, cada criptomoneda trata de mejorar algunos de los aspectos del diseño original del Bitcoin, relativos a su escalabilidad, velocidad, anonimato u otra posible ventaja, o bien ofrecer usos distintos o aplicables en nuevos contextos. NAMECOIN la primera criptomoneda que apareció intentó usar la blockchain de Bitcoin pero aplicada a los dominios de Internet para que fueran también resistentes a la censura. No hay que olvidar que en la actualidad estos dominios son concedidos por una entidad central y hay una serie de servidores distribuidos por el mundo que en caso de resultar atacados, estos servidores podría dejar sin acceso a los usuarios. En 2016, un ataque a muchos servidores de DNS dejó a los usuarios sin acceso a Twitter, Amazon o Spotify y otros servicios durante unas horas. Es así como se ha creado el dominio .bit, completamente descentralizado. Litcoin. Otra de las primeras, cuyo nombre deriva del término light, es decir, ligero en inglés, lo cual ya nos advierte de cuáles fueron sus intenciones desde el principio. Fue creada por Charlie Lee, antiguo empleado de Google, que percibió los problemas de escalado que podía padecer Bitcoin, tal y como estaba configurada. Fue algo que se puso de manifiesto en 2017, y que condujo a la bifurcación entre Bitcoin y Bitcoin Cash. Digamos que, de algún modo, Charlie Lee lo había previsto años antes, por ello creó una nueva criptomoneda modificando el algoritmo de Bitcoin, de manera que resulta prácticamente idéntica en lo técnico, pero con unas diferencias significativas en lo que se refiere a esa política monetaria, y que afecta a la cantidad de monedas que hay que emitir y al procesamiento de los bloques. Lee consideró que la emisión de un bloque cada 10 minutos, una vez que hubiera muchas transacciones, las transacciones pendientes no iban a caber en un bloque y, por lo tanto, en lugar de ser verificadas en 10 minutos, iban a tardar más porque se hacía necesario esperar a poder entrar en el bloque siguiente. Anticipando este problema, lo que hizo Lee fue reducir el tiempo de generación del bloque a 2 minutos y medio, en vez de los 10 minutos de Bitcoin y modificó asimismo sí el propio algoritmo que se usa para llegar al consenso de la red y verificar las transacciones, facilitando la minería y no exigiendo así equipos tan sofisticados para tal fin. Además, la red Litecoin habrá de producir aproximadamente cuatro veces más unidades que la de Bitcoin. Obviamente, cada criptomoneda que se cree tiene su autonomía para establecer su propia política monetaria. No obstante, a su vez, esto reduce el valor de la unidad monetaria. El caso es que Litecoin consigue hacerse bastante popular por este motivo y sobre todo porque logra hacer las transacciones y verificaciones de manera más rápida. Aunque a su vez pierda con respecto al Bitcoin potencial como almacén de valor al ser más abundante y registrar más transacciones. El paralelismo que Charlie Lee establece entre ambas criptomonedas con el oro y la plata es directa. Si Bitcoin es el oro digital, al Litecoin se le conoce como la plata digital. Bitcoin se ha caracterizado a sí mismo por ser una de las criptomonedas que más rápidamente y ágilmente es capaz de adoptar las nuevas tecnologías. Ejemplo de esto es la tecnología del SegWit, que es como se conoce, o del Lightning Network que básicamente permite que se hagan transacciones muy rápidas pero fuera de la blockchain, para luego ser introducidas en estas sin perder seguridad. Son soluciones que abordan los tradicionales problemas de escalado que padece el Bitcoin y que Litecoin puede integrar mucho más fácilmente, dada la mayor rapidez de su comunidad y el menor tamaño y uso que tiene la misma. La considerable agilidad que ofrece Litecoin, lo cual a priori no cabe verlo sino como positivo, nos permite plantear un debate que está candente en el mundo de las criptomonedas. Este debate incidiría también en la bifurcación posterior de Bitcoin y Bitcoin Cash. Ripple también es de las más controvertidas, puesto que se le considera la criptomoneda de los bancos. Y de hecho, muchos argumentan que en realidad ni es una blockchain de verdad ni una criptomoneda. Lo cierto es que la actividad como empresa de Ripple precede a Bitcoin, ya que nació en el año 2004 bajo el nombre de Ripple Pay, apuntando ya a la idea del dinero digital y de descentralización en sus transacciones. E incluso contaban desde 2005 con un software propio. Sin embargo, no fue hasta el año 2011, aprovechando ya el tirón del Bitcoin y las posibilidades tecnológicas de blockchain, que todo esto no se materializaría en algo realmente aplicable y valioso. El principal responsable de conseguir dar este paso en 2011 fue Jeff McAlep, creador de eDonkey, y fue, además, quien desarrolló la exchange MTGOX, antes de vendérsela a Mark Karpeles, y que actualmente es el fundador y responsable técnico de Stellar Lumens por lo que su trayectoria en el ámbito de las redes, peer-to-peer -peer y de las criptomonedas queda suficientemente atestiguada. Tras la experiencia de Mt. Gox, se dedicó a crear su propia criptomoneda. Su principal interés era eliminar la prueba de trabajo de Bitcoin, en la que se basa su proceso de minado, ese algoritmo que buscan resolver los mineros y que exige tanta capacidad de computación y consumo energético es bajo esa premisa que se unió a los fundadores de Ripple y llegaría a asumir el liderazgo del nuevo proyecto, trabajando en la creación de un protocolo que permitiera la transacción de dinero, pero sin necesidad de minado. Para ello, aprovecha la blockchain y la creación de una red de nodos, pero sin operaciones mineras, tan solo transacciones verificadas por varias partes. Para lograr el consenso, algo así se lleva a cabo haciendo que cada nodo Funciona en sí mismo como un sistema de cambio local, una especie de PayPal, aunque sin autoridad mayoritaria central, ya que ningún nodo tiene mayor capacidad que el resto. Estos Ripple Gateways no son nodos distribuidos y descentralizados en una red peer-to-peer, -peer, sino nodos sometidos a algún tipo de negocio establecido y controlados por una corporación. Lo que esto permite es que se puedan conectar los sistemas de pago tradicionales y los alternativos en una sola red, y que sea posible la conversión entre distintas divisas y criptomonedas. Además, al no haber operaciones de minado, las transacciones son mucho más rápidas que en Bitcoin. Por otro lado, la introducción de la Ripple Gateways elimina una de las principales características de una blockchain como la del Bitcoin, la descentralización. Es por ese motivo que la comunidad cripto más maximalista no tiene ningún aprecio por esta plataforma de Ripple, puesto que entienden que va en contra de la filosofía principal de las redes cripto. En abril del 2013, Ripple lanza su criptomoneda, el XRP. Lo hacen con ciertas características que, de nuevo, no gustan. Nada a la comunidad cripto, la criptomoneda XRP no tiene el concepto de minado y Ripple emitió de golpe una cantidad desorbitada de las mismas, 100.000 millones pero poniendo un porcentaje extremadamente pequeño a la venta y conservando ellos la amplia mayoría así como dando 20 mil millones de monedas a los fundadores Esto crea muchas dudas Nos preguntamos si de verdad XRP tiene algún valor intrínseco asociado a su futuro uso o si su valor es estrictamente especulativo Por otro lado no es de sorprender que las características de esta plataforma resultaran especialmente atractivas para el sector bancario, y entidades como el Banco Santander, el BBVA o American Express hayan intervenido en la compañía Ripple. Al igual que el gobierno de Colombia ha puesto en marcha una asociación con Ripple Labs para incluir los títulos de propiedad de terrenos en la blockchain, como parte de un plan de rectificar los esfuerzos de distribución de tierras tan injustos que han llevado a décadas de conflicto armado. De esta manera, Ripple se ha convertido en la blockchain privada por excelencia la criptomoneda de los bancos, la que les permite realizar sus transacciones internas de forma rápida y segura. Obviamente, no es fácil darse cuenta de que Ripple no está muy bien considerada en la comunidad Bitcoin, porque la idea de partida es eliminar intermediarios y sustituirlos, y apostar por blockchains públicas y no privadas. Sin embargo, Ripple sí que se ha convertido en una criptodivisa muy popular entre los inversores, estimulado seguramente por el hecho de que los bancos hayan apostado por la empresa. No obstante, conviene tener en cuenta que las entidades financieras en realidad no están Estando por la criptomoneda, sino por la tecnología que les ofrece y que, por lo tanto, Ripple puede llegar a ser muy valioso como empresa sin que su moneda XRP tenga ningún valor en absoluto, ya que una cosa y otra no están necesariamente vinculadas. Monero Ripple es la moneda más cuestionada en la comunidad Bitcoin. Monero. XMR vendría a ser la alternativa a Bitcoin de los más puristas. La de aquellos que cuestionan a la blockchain pionera porque no es 100% anónima, tal y como resultan las transacciones de dinero en metálico. Hay que tener en cuenta que Bitcoin exige registros públicos que se basan en códigos o claves. Y aunque no aparecen públicamente nuestros nombres, sí figuran nuestras identificaciones numéricas, la dirección identificativa de nuestro monedero digital. De modo que, si uno llegara a averiguar la correspondencia entre nuestra persona y nuestro monedero, conocería todas nuestras operaciones. Es decir, Bitcoin es un sistema que busca el anonimato pero que no llega a ofrecerlo al extremo de cómo sería posible en el caso del dinero en metálico. La criptomoneda Monero nació con el objetivo de actuar en este sentido, de buscar el anonimato más completo posible, siendo la privacidad su prioridad máxima. Monero ofrece principalmente dos propiedades novedosas en el reforzamiento de esa privacidad. En primer lugar, las monedas en monero son fungibles. En Bitcoin, cada moneda es única. Y si sale de mi monedero al tuyo, yo ya no lo podré usar y tú sí. Y si ese Bitcoin se mueve a su vez a otro monedero, podemos rastrear su historia, seguirle la pista desde el día de su emisión o creación en la blockchain a su última transferencia. Sin embargo, cuando decimos que en monero las monedas son fungibles, queremos decir que, considerando mi monedero y el tuyo como iguales, queda registro de que ha habido una transacción, pero no se puede de qué monedero ha salido y a cuál ha llegado. Se trata de un sistema muy sofisticado que ha conseguido mantener las propiedades de una blockchain de inmotabilidad, contabilidad distribuida y alta seguridad para ocultar las transacciones y hacerlas realmente anónimas. Monero también modifica el sistema de minado. Como ya sabemos, el minado de Bitcoin exige equipos muy especializados de entrada hoy en día. Desde Monero han diseñado un proceso de minado que invalida las ventajas de esos chips para democratizar este proceso y permitir que cualquier equipo pueda llevarlo a cabo, por ejemplo, desde cualquier computadora. Esto, unido al anonimato máximo, ha convertido a esta moneda, por un lado, en la favorita de aquellos que quieren usar el dinero digital en negocios ilegales, y por otro, en el target favorito de hackers, que consiguen que la gente se descargue sin querer software específico en sus dispositivos para que les hagan el minado de monero sin que ellos lo sepan. En el mundo del Bitcoin, es práctica habitual poner en la lista negra ciertas direcciones que se sabe que contienen Bitcoins que se han conseguido con actividades ilegales, para evitar que se puedan usar o vender, pero eso en Monero no es posible, en definitiva. Monero recoge la filosofía de la privacidad y la descentralización y la lleva hasta el final, pero con ello también se convierte, como hemos visto, en la criptomoneda más atractiva para actividades ilícitas. Hasta aquí este vídeo y hablaré de otras criptos relevantes en el mundo cripto que han cambiado la visión de algunas cosas y han revolucionado de cierto modo esta industria. Espero hayas tomado nota y estés aprendiendo junto conmigo de qué va este mundillo que la gran masa cree y solo piensa que son esquemas piramidales y una gran burbuja. Ánimo y continúe en este camino. El futuro es incierto, pero esta tecnología ha venido para quedarse. Deseo darte las gracias por haber llegado hasta aquí y disfrutar de mi contenido. Espero haya sido de tu agrado y también sepas aprovechar esta información para tu crecimiento y así seguir descubriendo este camino que parece fácil pero no lo es. Te mando un saludo. Hasta la próxima.